Se llama la ciudad de Maracaibo, es pues, tiene un lago bastante grande, el, si ves el mapa es como la cabecita ahí del elefante que le dicen a veces. Yo soy Mar Mariel Arteaga. Eh, me dicen Yossi y me conocen como Yossi Arte en algunas partes de, la, de las redes. Estos resultados que están acá, esto ya está terminado. Y habla como de la nostalgia, de esos días en los que uno se siente como frío y necesita como estar acurrucado.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 El vivir de independiente llegó a un punto en que ya era difícil, o sea, yo no podía vivir de pintar, de ilustrar, porque la gente tampoco podía pagarlo, o sea, yo no podía comprar los materiales y los materiales no, no podían ser pagados cuando yo hacía la obra. no sé, podría decir en algún aspecto que soy muy cobarde porque no me gusta la violencia, no, no me gusta como meterme en, esos, en esas disputas que siempre hay y, y soy más como comeflor, como hippie, no sé, o sea me gusta todo como que bueno vamos a pintar murales a ver si esto... y en un punto lo hice, o sea en un punto mi esposo y yo íbamos y pintábamos murales en la calle que, que pintaban cosas bonitas y todo pero pero eso no, no sentimos que iba a cambiar nada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 nuevamente en lo que siempre había hecho, que eran mis proyectos personales como ilustradora. Y a corto plazo nos vemos acá, o sea, este, siempre estamos pensando como que nos gustaría tener nuestros propios proyectos de creación de videojuegos. Nuestro, nuestro idea, ideal es hacer una empresa de videojuegos independiente entre los dos. Igual a mí me gustaría poder proyectar mi trabajo a nivel global, o sea, poder viajar, ir a, a otros lados a mostrar mi obra como, como ilustradora o como pintora.